Y contanos, ¿es la primera vez que ves a un médico de los ojos? Sí, la primera vez. La primera vez, sí. sí. ¿Eh? La primera vez. ¿La primera vez? Sí, pues la primera vez. Mira, ¿Vos notabas que les costaba ver en la escuela? No te habías dado cuenta. Hace como un año que tengo problemas de luz el ojo izquierdo. A veces tejo te y se me baja la vista. Y para leer... Y escribir Ajá. y tengo mi trabajo. Y después, cuando nos toca, que resulta que el doctor atiende 20 nomás y los restos que se fueron a la casa, hay veces de hora, de noche. Y tampoco tenemos a dónde dormir en embarcación. Estamos viendo que un 90 y pico por ciento de las personas que vinieron es su primer consulta oftalmológica o óptica. Hoy por primera vez yo fui atendida. Puede tocar la esperanza después, al salir, o tantas otras comunidades. Mis chicas necesitan esto. poder ver que si voy a tejer. Serían mis primeros lentes. ¡Qué bueno! <ríe> Muy agradecido, mamá. Muy agradecido. Rus. nos atendió bien. Gracias, <ríe> <Claro que no. ríe> <Dos>, mamá. <¿sí? ríe> ¿no? Ya, vos conseguí entonces los lentes. Oh. ¡Ay, mamá! ¡Duele, vamos. Ahora nos queda el desafío de poder armar los lentes y contar con el presupuesto para ello. Vos también podés ser parte.